Lo más importante en la producción de plata coloidal es que aparte de la electrólisis nosotros podamos mantener en suspensión este producto por lo cual deberemos colocar un motor en este caso es un motorcito que compré en la ferretería supongo que es pequeño de 3 voltios al cual yo le he unido un pedazo de cable que no tiene cobre, es simplemente el forro plástico de este cable, más o menos de esta distancia para que el motor esté funcionando y el agua esté removiéndose todo el tiempo, de esta manera nosotros eh, evitamos que entre los dos electrodos se forme el óxido de la plata que es lo que estamos tratando de evitar por ser venenoso, nosotros solo queremos coloides de plata. He estado usando este dispositivo que es para colocar dos pilas Pero ya me cansé Me cansé porque las pilas se gastan Y yo necesito eh, tenerlo funcionando mucho tiempo Para una buena producción de plata coloidal Por lo tanto, estuve revolviendo en mis trastos viejos Y encontré este cargador Es un cargador de pilas Le he quitado la cobertura eh, Sirve para cargar dos pilas doble A y una batería al medio. Por lo tanto, en el interior veo que la placa está sulfatada. Acá tenemos para cargar la batería de 9 voltios y las dos pilas. Bueno, eh, tiene un transformador de 220, el cual nos entrega, ahí podemos ver, cable negro y cable verde, 11 voltios. Y el mismo cable negro con el cable rojo, 5 voltios. En este caso nosotros vamos a usar esos 5 voltios. Pero hay un problema. Nosotros estamos generando 5 voltios de corriente alterna. Y este motor funciona con corriente continua. Corriente alterna, corriente de red. Corriente continua significa que es como corriente de pila o de batería. Para poder convertir esta corriente alterna en corriente continua, vamos a necesitar diodos 1N4007 son diodos que vamos a comprar en la casa de electrónica son muy baratos necesitamos solo 4. estos diodos los vamos a colocar de la siguiente manera si podemos observar tienen una rayita gris en uno de sus extremos bueno vamos a colocar en una punta ahí, dos rayitas gris que se encuentren y en la otra punta los vamos a poner al revés. Se van a tener que encontrar las partes traseras de los diodos. Entonces al armar este esquema nosotros vamos a tener acá negativo y acá positivo. Y acá vamos a poner los 5 voltios de la corriente alterna en este extremo y en el otro extremo que tenemos aquí, ¿Mm? vamos a colocar alterna acá y por este otro lado nos va a salir positivo, los dos, las dos cintitas grises que se encuentran y negativo, en el medio le vamos a poner un capacitor, este capacitor puede ser de diversos valores, pero eh, el voltaje tiene que ser superior 5 voltios, que es lo que vamos a usar o sea que podemos usar un capacitor de 16 voltios, de 25 voltios y así para arriba en este caso, bueno es fácil porque son 5 voltios y es fácil encontrar un capacitor que sea de más de 5 voltios, los microfaradios pueden ser 1470 entre 470 y 1000 va a estar bien, ¿de dónde lo vamos a sacar? de alguna plaqueta vieja de algún televisor que tengamos por ahí tirada seguro que vamos a encontrar en este caso yo tengo esta plaqueta de un televisor a la cual le he quitado el flyback que iba en este sector para armar uno de los equipos de ondas escalares pero si notamos bien todas las plaquetas nos indican con una marca dónde está la fuente primaria del aparato luego es el circuito del televisor pero nosotros acá tenemos la fuente que trabaja con la entrada de 220, tenemos la perilla por este lado. Bueno, y nos vamos a encontrar que los 220 voltios o 110 van a pasar por un fusible, un choquecito, un capacitor de poliéster, un, fil un filtro, son dos bobinas que filtran las corrientes parásitas que se generan, para que la línea de 220 entre limpia al transformador, ahí tenemos un relé, ahí tenemos la pastilla del desmagnetizador del tubo y si nosotros nos adentramos un poquito más en la plaqueta vamos a encontrar por ejemplo esta pieza cuadrada, esta pieza cuadrada no es otra cosa que cuatro diodos juntos, o sea este es un rectificador al igual que el que hemos visto acá, son cuatro diodos juntos. O sea que directamente podemos usar esta pieza si es que no queremos comprar diodos. Nosotros vamos a ver en la fuente primaria el capacitor gigante de 400 voltios, 470 microfaradios, pero ese no nos sirve. Vamos a encontrar un transistor que es el que hace funcionar al chopper, que es un transformador. O en este caso vamos a encontrar un circuito integrado de muchas patas, pero viene siendo lo mismo. Luego del transformador, este transformador entrega los 110 para el flyback y otra serie de voltajes, estos voltajes son también de corriente alterna y van a pasar por un diodo para rectificarse, si nosotros observamos bien, vamos a encontrar que hay diodos, ahora está un poco sucio, pero eso es un diodo, a ver si lo limpio con el dedo, ahí está, Ven. Tiene la cintita do, eh, plateada de un lado que nos indica que el positivo va para allá. Acá está el capacitor, que va a hacer el mismo trabajito. En este caso, este capacitor es de salida de fuente y nos sirve muy bien. Lo vamos a sacar. Ahí veo que es de 1000 microfaradios por 25 voltios. Y este es el que vamos a usar para nuestro circuito del motor. Podemos observar lo que les decía mil microfaradios por 25 voltios estos capacitores generalmente están un poco eh, baqueteados, usados, muy usados porque justamente es un sector de la fuente que trabaja mucho así que generalmente vamos a encontrar que están un poco estropeados pero mientras que no estén inflados va a funcionar los capacitores suelen tener una banda de un lado y nada del otro bueno donde se encuentra la banda esta blanca nos va a indicar que la pata es la negativa por lo tanto la otra es la positiva la positiva la vamos a unir con el punto positivo de los dos diodos y la negativa la vamos a unir con el punto negativo vamos a quitarle los cablecitos a la plaqueta para o sea esta plaqueta ya no la vamos a usar Así que vamos a quitarle los cablecitos con el soldador. Vamos a apoyar el soldador y simplemente al dar un tironcito van a salir los tres cablecitos. Muy bien. Salieron los tres cablecitos. Esta plaquetita ya la vamos a dejar y vamos a guardar en el interior nuestro circuito rectificador entonces como dijimos tenemos el cable negro que se usa como común el cable negro con el cable rojo son 5 voltios y con el verde son 11 voltios en este caso solo vamos a usar estos dos le vamos a colocar nuestro circuito rectificador vamos a colocar un poco de estaño en las patitas para que pueda soldar los diodos Bien, una vez hecho esto, vamos a agarrar la parte de los diodos positiva y se la vamos a poner al positivo. Vamos a quitarle esto de aquí a esta. Bien, positivo con positivo. Ok. Ahí es como va quedando, vamos con el otro, ahí es como nos quedó, ya tenemos los dos positivos que van al positivo y los dos negativos que van al negativo. Ahora vamos a colocar los cables del transformador. Para la parte de la corriente alterna no, no, no tiene polaridad, o sea podemos poner cualquiera en cualquier lado y va a funcionar. Ahora ya lo tenemos, lo único que nos falta es sacar dos cablecitos de acá, o sea uno que sea el negativo y el otro el positivo, los cuales los vamos a conectar en nuestro motor. Una vez hecho esto, hemos puesto este que tiene dos colores, ¿no? hemos usado este para que sea el positivo y el contrario para que sea el negativo. Ahora esto lo vamos a volver a encerrar en nuestra cajita y solo van a salir los dos cablecitos para poder trabajar con comodidad. Para que el circuito no se mueva del lugar le acabo de poner un poco de goma de la pistolita para dejarlo fijado y no tener un cortocircuito luego por movimientos indeseados en el interior del dispositivo. Ya lo tenemos listo, lo hemos conectado a la red y vamos a probar cómo se comporta con nuestro motorcito. Vamos a conectarlo en los terminales y ver si esto va a funcionar o no. Bien, podemos observar que el motor funciona. Ahora solo queda soldarlo y listo. Observamos que ya está soldado. Conectamos y vemos cómo se comporta esto. Muy bien. Ahí tenemos a nuestro motor funcionando. La parte bastante indispensable para la producción de plata coloidal. Ahora vamos a ir al otro sector que es las varillas de plata. Para la producción de plata coloidal vamos a necesitar dos varillas de plata pura recuerden que tienen que ser pura, las cuales las vamos a insertar en, en una bornera, que son dos bornes que tienen tornillos que se sujetan y se ajustan. Una de las varillas va a tener conectada una resistencia de 150 ohm, la cual va a ir a una lamparita de 6 o 12 voltios, la cual luego va a salir con otro cable que va a ir al positivo de una fuente de 30 voltios, la otra varilla va a ir con un cable directamente al negativo de la fuente de 30 voltios. Esta fuente de 30 voltios puede ser de dos maneras. Por un lado podemos usar tres baterías de 9 voltios puestas en serie. ¿De qué manera las pondremos en serie? Muy simple, levantamos una, y la damos vuelta para que coincidan los conectores y pasamos a conectarla de esta manera entonces nosotros tenemos de este lado el polo negativo y de este lado tenemos el polo positivo al ser de 9 voltios cada batería vamos a tener 3 por 9 27 voltios y con eso ya podemos empezar la electrólisis si no contamos con baterías podemos usar una fuente de 30 voltios en este caso yo voy a usar esta fuente que me ha regalado un amigo un colega la cual se la voy a conectar tenemos las especificaciones de la fuente las cuales no se logran ver bien pero eh, podemos llegar a ver que dice 300 miliamperes 100 a 240 y un output de 30 voltios ahí lo podemos ver clarito muy bien esto es lo que vamos a usar vamos a insertar el dispositivo en el frasco y vamos a dejarlo puesto colocado ahí vamos a llenar de agua el frasco y vamos a conectar el motorcito y vamos a conectar nuestra fuente de 30 voltios, que ya está conectada a el dispositivo de plata coloidal. El agua que vamos a usar eh, puede ser agua desmineralizada o puede ser agua destilada. En ambos casos tiene que ser un agua que no tenga ninguna partícula. Una vez que le hemos agregado el agua... Conectamos la fuente de 30 voltios y conectamos el motor. Vamos a correr esto un poquito para atrás, así el motor, vamos a sacar esto, ahí está, el motor por acá. Muy bien, observamos, el motor no está funcionando. Debe ser por algún problemilla acá. O quizás le falta fuerza. A ver, a ver, a ver. Sí. Parece que se mojó el motor. Acabo de ver el problema. Y es que la, las patitas de la plata coloidal estaban trabando el dispositivo. Ahí vemos cómo el motor ya genera un pequeño remolino, el cual va a hacer que entre las varillas de plata no se esté formando... Vamos a doblarlo un poquito para allá. Muy bien. Bueno, simplemente es lograr acomodarlo bien. Pero lo importante es que entre estas... Eh, que para la producción de plata coloidal no se nos forme el óxido entre medio de las dos patitas. Observen que ya te tenemos una que se va poniendo más oscura que la otra, así que cada cierto tiempo tenemos que limpiarlo. Eso lo vamos a estar observando con los ojos. Vemos cuando una barrita se pone negra, con mucho cuidado la sacamos y con un papel de servilleta la limpiamos. El tiempo estimado para la producción de plata coloidal es más o menos para un frasco de estas características y una fuente de 30 voltios de un amperaje pequeño, en este caso decía 330 miliamperes, bueno, más o menos en una hora nosotros tenemos una plata coloidal de 10 partículas por millón, o sea, 10 ppm. Eso lo podemos saber simplemente eh, por el tiempo estimado o usando un medidor de partículas por millón, el cual vamos a estar metiendo en el agua para medir las ppm y así ver eh, la cantidad cuántas ppm podemos tomar bueno con una plata coloidal de 10 ppm nosotros ya podemos hacer un tratamiento para eh, la limpieza del intestino limpieza de parásitos virus patógenos y esas cosas pero también podemos eh, llevarlo a 40 ppm y hacer una plata coloidal más poderosa. Bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te esté avisando la próxima vez que se suba un video. Agradezco mucho tu tiempo y me despido hasta el próximo video. Nos estamos viendo. Muchas gracias.